Pues muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las opciones que tenemos para orar. Y vamos a, a ver cómo en nuestra vida espiritual podemos hacer cosas para siempre mantenerla viva, para siempre mantenerla eh, activa, interesante. Y, y esto responde a que trabajando con mucha gente, a mí me ha tocado escuchar seguido. Que la gente dice, Padre, eh, tengo tiempo que me siento como atascado en mi vida espiritual. Que ya siento que rezo a lo mejor el Padre Nuestro, el Rosario, y nada más estoy repitiendo cosas. Y como que ha dejado, eh, como que ha perdido un poco el sabor la oración. Y algo que a mí se me hace muy importante es el darnos cuenta que tenemos varias opciones en las formas de relacionarnos con Dios, de igual forma que tenemos opciones de relacionarnos con nuestras amistades y con nuestros familiares y con la gente que amamos. Y que si no intentamos relacionarnos de estas diferentes formas, pues sí, va a llegar un momento en que en cualquier relación nos vamos como a sentir un poco atascados. Entonces, eh, de lo primero que quiero hablar es lo que es la oración vocal. La iglesia dice, hay tres grandes ramos de oración, y no es como si nada más hay tres formas de orar. Dentro de esos hay muchas formas de hacerlo. Pero la oración vocal es una forma de orar muy práctica. Esta es la oración que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, o si leemos un salmo, o inclusive las oraciones aprendidas eh, por ejemplo, las oraciones que decimos en misa, todo esto son formas de oración eh, vocal. Y esto, como en la relación con Dios, es el equivalente en la relación de personas, como el tener como una plática casual, ¿no? Cuando yo estoy con un amigo y le empiezo a platicar lo que me pasó en el día, qué hice, eh, cómo estás, casi siempre... Empezamos con este tipo eh, de diálogo para relacionarnos con alguien, ¿no? Y es, es un diálogo que, que es fácil de llevar, es como un, un platicar eh, ligero, ¿no? Y así es, es, como es muy práctico, el Ave María, el Padre Nuestro, estas son cosas que son fáciles de hacer en nuestra relación con Dios. Y luego, pero esa no es la única forma de orar. Entonces, ahí es el primer tema. Mucha gente cree como que esa es la única forma y, y eso es precisamente lo que los atasca, ¿no? Otra forma de orar es la meditación. La forma de orar que, que Orlando nos enseñaba del examen ignaciano revisar mi día con Dios, es una forma de orar de meditación. Eh, si, si yo estoy leyendo la Biblia, un salmo, y nada más la leo, es oración vocal. Si estoy leyendo el Salmo y de repente hay algo que me llama la atención, y empiezo como a ver cómo se conecta esto con mi vida, ah, ya está haciendo usted una meditación. Entonces, no tiene que ser algo largo, no tiene que ser algo muy complicado, pero es nada más la meditación que es el compaginar, el conectar mi vida con lo que Dios me, es, me ha dicho o me dice no eh, entonces ¿qué equivalente tiene esto en las relaciones? a lo mejor yo me siento con un amigo y, y esta vez no es una plática superficial, sino que ahora vamos a tomarnos un café para hablar de un tema importante no a veces esto también tiene que suceder y, no, y, tiene, y a veces puede ser hasta el bronquearnos no es decir, mira, el otro día tú hiciste esto y a mí no me cayó nada bien porque esto, y en ese entendernos es el considerar al otro y ver cómo se conecta el otro con mi vida y cómo logramos conectarnos la meditación es eso considerar la escritura, considerar lo que Dios nos dice y ver cómo se conecta con nuestra vida Vamos, si me ayuda alguien a poner el mute a todos los demás, se los agradezco entonces, esas sentadas a entendernos mejor con Dios es una meditación. Un ejemplo puede ser también, usted comienza con el Padre Nuestro, pero en vez de, de nada más recitarlo, póngase a pensar en cada frase, lo que significa y cómo se conecta con su, con su vida. Esto puede ser bien transformador y puede transformar eh, algo que, que es muy ordinario a algo que da mucha vida, ¿no? Entonces, el segundo modo de orar es la meditación. Y la tercera forma de orar es la contemplación. Y la contemplación, yo creo que hay que un poco desmistificarla porque hay gente que, que la pone como si fuera algo así elevadísimo, muy complejo, que solamente los más santos pueden accesarla. La contemplación es algo también, hasta cierto punto sencillo, lo importante en la meditación es estar en la presencia de Dios es pasar tiempo juntos entonces una forma de contemplar muy sencilla que puede ser algo que intentemos ya esta semana es cierro mis ojos y me imagino que Dios me abraza y respiro profundo y me permito sentir ese abrazo eso es una contemplación hay gente que prefiere hacer una contemplación sin imágenes, solamente respirar y saber que estoy en la presencia de Dios, eso es todo. Y hay contemplaciones como la contemplación ignaciana, donde eh, pues se puede llevar un proceso para ir eh, pasar ese tiempo con Dios eh, desde la escritura, entonces nos leemos un pasaje de la escritura y tratamos de entrar con nuestra imaginación a, esa, a ese espacio que sucedió en realidad, Jesús dijo ciertas cosas, Jesús habló ciertas cosas y entonces está escrito para que nosotros podamos tener acceso a quién es Dios y lo que reveló entonces la contemplación ignaciana es leer la escritura normalmente alguna cita bíblica que tenga alguna acción algo que sucede e irme imaginando poco a poco cómo se da eh, eh, esa cita bíblica como si yo estuviera ahí y en todas estas se puede hacer un diálogo con Dios como, como sabemos que Dios nos habla y si puede haber un diálogo con el Señor entonces puede ser algo tan sencillo como simplemente estar inclusive San Ignacio dice se puede contemplar el Padre nuestro como si yo nada más respiro y digo una palabra a la vez con mi respiración si bien, no, estoy en presencia de Dios pedir su intercesión entonces podría ser, yo digo, Padre, nuestro. Y puedo hacer una oración de 20 minutos solamente respirando y estando en presencia de Dios. Sencillo. Meditándola sería pensando cómo se conecta con mi vida y recitándolo sería una oración vocal. Entonces, ahí hay tres formas de orar sencillísimas. Eh, hay también todo un proceso si alguien quiere hacer una oración más larga que San Ignacio eh, sugiere en los ejercicios espirituales, con varios pasos que nos ayudan a dividir el tiempo para cuando queramos pasar más tiempo en oración o sea, en eso dice, podemos llegar hasta orar de 45 minutos una hora al día y eso eh, pues hay, hay varios pasos que podemos seguir muy sencillos y se lo voy a enviar por email, para que lo tenga el que quiere irlo practicando entonces la contemplación eh, el equivalente es pasar tiempo juntos. Con una amistad es nos sentamos en el cine y vamos a ver una película. ¿Qué estamos haciendo? Pasando tiempo juntos. Dos enamorados que se miran a los ojos sin decir nada, pues es el contemplarse, solamente estar en la presencia. Que se toman de la mano y caminan. Eso es la contemplación. Ahora, el problema muchas veces sucede... Cuando nada más queremos usar una forma de relacionarnos, ya sea en las relaciones o con Dios. Imagínese que, que una pareja le dice al otro: Mira, tenemos que hablar acerca de, de lavar los platos porque siempre me toca a mí y me parece algo injusto y cómo le vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? Alguien quiere tener una, una plática seria. Y el otro le dice: No, mi amor, solo mírame a los ojos. Después ah, pues no, ahí va a haber problema. O, o, o, o, o en vez de querer tener esa, esa plática seria, le dicen, No, cuéntame de tu día, ¿cómo has estado? Pues tampoco. Y yo creo que muchas veces en nuestra relación con Dios si se siente algo estancado, si se siente algo que falta, es porque también hay que discernir qué tipo de oración necesitamos, en qué momento, ¿no? Entonces. A veces lo práctico es el, el, el, la oración vocal. A veces lo que necesitamos es sentarnos a ver qué, de qué necesitamos hablar, Señor. ¿Mm? Y a veces lo que necesitamos solamente estar. Así que tres opciones, una herramienta sencilla y, y, y pues, bueno, algo práctico que podamos ir usando.